¡Hello! Ejerciendo todos los viernes de Mr. Curator, especialmente los mejores enlaces que he encontrado esta semana. No tienen que ser de esta semana en especial, pero también hay un poco de todo. Lo mejor que os puedo recomendar. Pues vamos allá. Esta página me gusta mucho, sinazúcar.org. Esta web se trata de mostrarte la cantidad de azúcar que consumes en los alimentos. Alimentos que incluso... Puedes pensar que no tienen azúcar, como podría ser una pizza. ¿Qué cantidad de azúcar viene según el, la composición nutricional que viene en los alimentos? Eh, te puedas sorprender, te vas a sorprender mucho del azúcar porque en realidad consumimos un montón de azúcar. Sin azúcar.org tiene una particularidad que me gusta mucho y es que el proyecto es un proyecto fotográfico muy bueno. Lo hacen casi como si fuese un anuncio, una publicidad. Verás el tema del azúcar y espero que te des cuenta de que consumimos un montón de azúcar. De verdad. Más. Solomarketing.es tiene un artículo muy bueno sobre los chatbots. ¿Qué es esto? Los chatbots son Bots son robots, son automatizaciones cuando tú realizas un chat o haces una consulta, incluso ahora se está pasando a las consultas telefónicas. Según lo que comenta aquí el artículo, puede detectar tu inflexión de voz, si estás cabreado, si estás tranquilo, y esto... Va a significar un cambio, probablemente, respecto a lo que tiene que ver con los teleoperadores y todo ese sistema de asistencia, tanto telefónica como de otras maneras. Leos, le, leeros bien lo que es el tema de los chatbots. Es un pequeño artículo que realmente merece mucho la pena. El post que más me ha gustado esta semana, pues es uno de Maider Tomasena. Maider no falla y el de esta semana, cómo utilizar el poder persuasivo de las metáforas en tus textos comerciales, hay que leerlo, es muy muy bueno, hace referencia, que ya lo había hecho alguna que otra vez a Joaquín Sabina, y el uso de sus metáforas, y pone muchos ejemplos de cómo las metáforas, cuando escribimos, cuando intentamos persuadir o cuando intentamos contar algo, funcionan, y cómo utilizar esas metáforas. Muy recomendable, todos estos enlaces vienen en la descripción de este vídeo. Un vídeo de una charla de TDX de Chemalonso, el hacker, el especialista en seguridad informática y es realmente un vídeo que merece mucho la pena que veáis. Es muy divertido, explica muchas cosas y os lo vais a pasar muy bien y también os va a llegar una impresión de que realmente nuestros datos cuando están en internet pues tenemos que tener cuidado de por dónde los movemos y quién va a estar captando esos datos. Realmente merece la pena. Y os quiero recomendar un canal de YouTube, es algo que me va, me va a gustar hacer todos los viernes. Este es el de mi amigo Chema Solís, otro Chema. Es fabuloso, Chema cuenta sobre su vida, sobre su veganismo, sobre cómo graba sus vídeos. Incluso, últimamente, este, que es el último que tiene, es un vídeo en 360 grabado con la Samsung 360 y él hace una visita a Berlín y nos, pues, y nos pone aquí, pues... Eh, Varios planos que ha grabado con su 360 y realmente es una tecnología muy interesante. Eh, es muy inmersiva, me parece, me parece muy chulo el que haya vídeos en YouTube, quizás no lo sabéis, que se pueden reproducir en 360. Realmente merece mucho, mucho, mucho la pena. Incluso se puede parar el plano, como veis ahora, y se queda quieto. Pero también ejecutando el vídeo lo podemos mover. Más allá de esto consultad el, el canal de Chema Solís, porque merece mucho la pena. Es un buen tío y lo hace súper bien. Todo un ejemplo. Vale, pues hasta aquí nuestros vídeos, mis enlaces del 10 de febrero de 2017. Si queréis suscribiros a otro canal de YouTube, por ejemplo, podéis escoger el mío. Me gustaría mucho. Gracias a todos, buen fin de semana, hasta luego.